nuevamente soy yo Cristian eh, con este video que estoy seguro que les va a encantar este todas las mujeres les van a fascinar este video y los hombres seguramente me van a odiar y me van a mandar este muchos muchas mentadas de madre pero bueno eh, no importa porque este es un canal para ustedes es para que sepan la verdad del sexo opuesto y sepan cómo poder defenderse, ¿no?, tanto los, las mujeres de los hombres como los hombres de las mujeres. Y bueno, el tema de hoy es, eh, es bastante bueno para ustedes, no sé no sé por qué estoy haciendo este video, pero bueno, espero no arrepentirme algún día. Son siete maneras que ustedes, las mujeres, eh, pueden usar para manipular a un hombre. ¿Ajá? ¿Por qué habrían de manipular a un hombre? Pues bueno, para que un hombre haga lo que ustedes quieran, ¿no?, eh, repito, espero no, no arrepentirme de este video Pero porfa chicas, no abuso Así ¿Ah? o sea, se vale usarlas Se vale este, muchos de ustedes ya las conocen Muchas de ustedes las aplican Todos los días Más de una vez Y bueno, eh, no está mal Pero acuérdense que no caer en el abuso Porque todo, nada con exceso Todo con medida ¿okay? Y bueno eh, Las siete maneras de manipular a un hombre como bueno, la primera manera pues, es, es, muy, es muy es muy fácil no recuerdo repito ustedes ya tienen como esa esa naturaleza ya ya está en su naturaleza saber manipular a un hombre. pero bueno algunas como que a veces se les olvida y entonces este video es para recordárselos por si eh, de repente su novio se sale de los se sale del riel pues eh, para poder enderezarlo no y bueno eh, la primera es Hacerse la víctima y poner acá así como de gatito triste, ¿no? Así tipo como el gatito de Shrek, así con sus ojitos así. ¿no? Ese. Eso funciona, ¿sí? Bueno, a cierto punto, después de cierto tiempo, pues ya obviamente deja de perder su efecto, porque pues todo lo que se usa mucho, pues ya deja de perder el efecto, ¿no? Pero, este, al principio suele funcionar bastante bien, sobre todo si es una relación en la que vas empezando... Poner tu carita así como de gatito de Shrek eh, Te va a funcionar bastante Para conseguir cualquier cosa eh, Por ejemplo si tú quieres eh, Salir o quieres que te compre nada O que te regalen o ¿no? no sé qué Pues es, poner, es nada más como pedir las cosas Y después de recibir un no Pues haces así tu carita así como de tristeza ¿No? Es esto muy fácil y yo creo que todo mundo Todo mundo eh, este, Pues la ha aplicado Incluso los hombres también la han aplicado alguna vez Claro que no nos funciona tanto Como ustedes como mujeres pero bueno hacemos el intento, eh, la número dos, es hacerse la madura, ¿no? eh, después de que su mirada así como tierna no funcionó y ustedes quieren conseguir algo, entonces lo que pueden hacer es hacerse la madura, ¿a qué me refiero? bueno, es como esas veces en las que bajas la mirada y entonces tu tono de voz se vuelve más suave y empiezas a decirle, cosas como, no, mi amor, sí, tienes razón, pues es que me gustó, me gustó el vestido, pero, pero, pues sí, tienes razón, o sea, no tengo por qué pedirte nada, pues, ni que fueras mi esposo, todavía ni, apenas llevamos un mes y, pues, yo entiendo, está bien, no pasa nada, ¿no? Esa, esa actitud, es la actitud de madura, y entonces confunden a los hombres, confunden a los hombres porque entonces uno empieza a decir, bueno, esa madurez, no sé si es real, esa honestidad no sé si es buena o si es mala y entonces uno empieza a dudar y para no errarle, para no fallar en la decisión, pues termina uno cediendo a lo que están pidiendo, ¿no? eh, La número tres también es muy común en ustedes y es hacerlos sent hacernos sentir culpables, ¿no? O sea, es, eh, es cuando ustedes marcan argumentos válidos pero con exageraciones al mil por ciento si son esas esas veces así de que, este, es que nunca hacemos nada, siempre estamos aquí encerrados, nunca me llevas a bailar, nunca me compras nada, nunca me regalas ni una florecita, así, de esas veces que de verdad exageran, así de típico de que, oye mi amor, pero es que ayer te llevé a un antes la pasamos bien y te regalé cuatro ramos de rosas. Sí, sí, pero o sea, es la única vez en los cuatro años que llevamos de novios, o sea, nunca lo haces y ya, ¿por qué lo haces una vez? Ya, ya, ¿quieres que, ya piensas que con eso ya va a ser para toda la vida? Ese, ese tipo de... de manipulación que donde nos hace sentir culpables es lo que también ayuda y muchos muchos muchos hombres caen en este en esta estrategia porque pues si, sí, uno uno no, a veces no aguanta entonces no aguanta el drama entonces prefiere ceder a lo que piden que pues, chutarse todo el drama ¿no? el número cuatro eh, bueno pues sí es es aquí es una mezcla no es mezclas eh, el hecho de estar enojada con la decepción, ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, las mujeres, eh, pues no sé, eh, cuando no consiguen algo, empiezan con las típicas frases de así, de, pues, pensé que eras diferente, ¿eh? O sea, la verdad es que me decepcionaste. Pero está bien, no te no, no pasa nada. ¿Ah? Entonces, son ese, esa, esa molestia... Con, así pues, Combinada con decepción Y entonces te lanzan Te lanzan frases así Matadoras Que de verdad hacen que pues, Que caigas, ¿no? hacen que, que de verdad Este pues, No haya otra Otra salida más que ceder a sus caprichos ¿no? Esa es muy buena también ¿ajá? O sea la molestia así con decepción eh, Ese tipo de frases de sí ya Me di cuenta que eres igual a Todos los hombres pero está bien, no pasa nada, no importa Ya me acostumbraré Y si no, pues busco otro Ese, ese tipo de, de piquetes ¿No? Funcionan bastante bien eh, La siguiente Que es la número 5 Y yo creo que es la mejor La verdad, sincer, siendo sincera chicas Esta es la mejor Este estrategia que pueden usar para manipular a su hombre, ¿por qué? porque así los dos ganan, ¿no? tanto ustedes obtienen lo que quieren y ellos obtienen lo que quieren, ¿saben cuál es? seducir tan fácil, ¿no? o sea ¿qué mejor forma de conseguir que su chico ceda a lo que ustedes están pidiendo que seducir, ¿no? obviamente cada, cada mujer es diferente y cada hombre es diferente, entonces ustedes saben lo que su Chicos, su hombre, su novio, su pareja Su esposo, lo que sea, quiere Y entonces, si ustedes Son capaces de mover sus Cartas seductoras De forma eh, Eficiente, pues entonces Ustedes no van a tener ningún problema Este, con conseguir Lo que quieren, ¿no? Para las que no Entendieron esta, esta estrategia no, A lo mejor no lo expliqué tan directamente eh, Me refiero a que Consigan lo que quieren con Sexo, o pues, físicamente, pasionalmente hablando, no, obviamente cada quien, uh, cada quien, pues lo hace de acuerdo a la proporción, no, o sea, pues, si llevas un mes y no ha tenido sexo, bueno, pues así con besitos, caricias y eso, si ya llevas, si ya es un matrimonio que ya lleva bastante tiempo, pues ya, ya sabes, ya sabes lo que quiere, y pues, si es una relación así que ya llevan un año, dos, pues también igual ya sé, ya conoces a tu chico y ya sabes cómo por dónde manejarlo, no. La número 6 es... Eh, ¡Ay! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy... ¡Ah, ya! Ya me acordé. La número 6 son de esas veces en las que, bueno, si ustedes no han logrado conseguir lo que quieren, empiezan a sacar reclamos, ¿no? Trapitos viejos al sol, eh, para empezar, bueno, para buscar eh, Pretextos para enojarse con su novio, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé Ustedes quieren que Su novio los acompañe a la Despedida de soltera de su mejor amiga, ¿no? Y, o, o, bueno, más bien, no, no a la despedida de soltera Sino a la fiesta de su mejor amiga, ¿no? Y entonces, tu novio no quiere ir porque le cae mal tu mejor amiga Y entonces, ustedes, la forma en la que pueden hacer esto fue un ejemplo nada más, digo, la, la situación puede ser cualquiera. Eh, entonces, de repente las mujeres pues em, aplican la de sacar cosas, ¿no? Dices, no, está bien, no vayas, no vayas, pero bien, yo no te dije nada la vez que te fuiste con tus amigotes y ni siquiera me avisaste, ¿verdad? Me dijiste que estabas en tu casa dormido y te fuiste a parandir con ellos. O sea, yo no te dije nada, pero está bien, no te preocupes. Y así empiezan a sacar cosas, ¿no? Y entonces, oye, mi amor, pero eso, es que eso, eso fue hace tres años. Sí, sí, no me importa, no me importa. Pero no te dije nada, ¿verdad? Y tampoco te dije nada la vez que así te estabas eh, coqueteando con la. con la que me barra la casa, ¿verdad? Tampoco te dije, oye, mi amor, pero es que es una señora de 50 años. No, no, pues no me importa. pues Peor aún, ¿no? O sea, estabas coqueteando con ella y no te dije nada. Así. Sacan cosas que a lo mejor son cosas que a lo mejor no existen, a lo mejor cosas que están inventando o pueden ser cosas reales, ¿no? Pero el chiste, o sea, el objetivo de ellas es buscar pretextos para enojarse y entonces que tú accedas a sus peticiones con tal de evitar ese tipo de, de discusiones, ¿no? Y bueno, también también es bastante, bastante, bastante, este efectiva entonces si, si no les ha funcionado las otras las otras cinco pues esta seguramente les puede funcionar y bueno finalmente este la técnica de la indiferencia eh, <risas> la indiferencia suele ser bastante efectiva para muchas cosas yo creo que yo creo que es la mejor arma de una mujer para cualquier situación y, eh, bueno, esta no es la excepción Ustedes, chicas, si quieren manipular a sus chicos Si quieren conseguir algo Y no lo han logrado después de las seis eh, estrategias anteriores Pues les recomiendo que apliquen la indiferencia ¿Cuál es esa? Unas veces que le dices a tu novio ¿Sabes qué? Está bien, no lo hagas O está bien, no vamos O no me lo des, no me importa ¿no? Y entonces en ese momento terminan la discusión, terminan el, la conversación, se van y se hacen las, las indiferentes, como si no pasara nada, pero tampoco, no, o sea, no están ni bien ni mal y entonces eso es confuso, ¿ajá? porque entonces uno se acerca a ustedes así de, ¿me muestras bien? Sí, sí, todo bien, perfecto, ¿por qué? ¿Por qué iba a tener algo mal? No, no, pero es que hace rato te dije que no podíamos hacer esto Y entonces pensé que te enojar. enojado No, no, no, ¿cómo crees? No, no, no, no te preocupes no te preocupes. Oye, mi amor, ¿me amas? Ay, ya lo sabes Ya lo sabes ¿No? Entonces la indiferencia Entonces eso confunde a los hombres, confunde Sí, porque empiezan a pasar a 20.000 este, cosas eh, En nuestra mente Y entonces es, es complicado Es complicado saber qué es lo que realmente está sucediendo Entonces uno termina por ceder Y Bueno esas son las 7 y hay un bonus, este, un bonus extra, eh, hay, hay hombres que ya, ya saben, no o sea, después de tiempo de conocer a su pareja o después de salir con varias mujeres, pues ya se saben este tipo de estrategias de manipulación, y entonces muchos no, no ceden, ¿no? Pero, pues, eh, es muy sencillo, este, este, esta es una estrategia bonus y pues, obviamente funciona con cualquier hombre y es que si tú le dejas de dar a un hombre lo que le gusta lo vas a tener arrodillado a ti Ajá. y a esto me refiero al sexo o a los besos o a lo que sea que le guste, obviamente en proporción a, o sea deben aplicarlo a su a su, digamos, a su caso, ¿no? a su relación este, pero los hombres si, si no tienen lo que les gusta pues entonces eh, va a llegar un momento en el que van a hacer lo que sea por conseguir lo que quieren lo que les gusta ¿no? entonces si después de estas estrategias de manipulación no han conseguido lo que quieren pues déjenlo una semana dos tres semanas sin nada de nada y van a ver y van a ver cómo el solito va a venir arrodillándose a ustedes ¿no? eso es todo Chicas, espero que les haya funcionado, se vaya a que les sirva de algo, este, me van a matar los hombres de verdad, estoy seguro que voy a recibir eh, amenazas, pero bueno, eh, no importa, este canal es para ustedes y también eh, también ya estaré dando consejos para los hombres para que pues, tampoco no se me sientan. Esto, espero, bueno Y bueno, espero que si les haya gustado hayan se suscriban aquí, por favor, no les cuesta nada, es solo un botoncito, se tardan medio segundo y eh, también aquí abajito pongan, si les gustó el video pongan manitas arriba, un comentario, eh, díganme qué piensan, cuáles son las estrategias que ustedes usan para, este, para manipular a su novio a su pareja, lo que sea. Eh, y bueno, pues aquí compartamos un poco de todo, ¿sale? Yo soy Cristian, les mando un beso a todas las chicas Y un abrazo a los brothers, cuídense mucho Nos estamos viendo por aquí en el próximo, próximo, próximo video Chao